Prisliners, saludos cordiales como siempre en directo PRIXLINE siempre emite en directo nos habla luis de PRIXLINE eh, muchas gracias por estar ahí tanto a vosotros como a tamara que es una chica de georgia que a los 13 años se fue a vivir a rusia y en la actualidad lleva tres años más o menos viviendo en españa y nos va a contar su experiencia os doy a todas las gracias a los que nos seguís en Twitter, en Periscope, en Instagram y en los podcasts de Queensline, en Spotify. El que no esté suscrito, que se suscriba. Y así podrá preguntar en los likes. Ahora los que estáis en directo podéis ponernos preguntas en el chat o podéis, los que lo veis luego, podéis dejarlas en los comentarios. Eh, quiero, antes de empezar la entrevista con Tamara, eh, decirle a Richard Plaza de Colombia y a hermírez Fernández Villamarín también de Colombia que nos hacen preguntas en los comentarios de YouTube, que próximamente vamos a traer un invitado de Colombia que nos va a responder sus preguntas. Eh, tanto Richard como Hermídez quieren venir a España a trabajar y son de Colombia, pues traeremos a alguien de Colombia, va a ser el próximo domingo día 9, a esta misma hora, ¿vale? Para que lo sepáis. Y también le quiero decir a Castellanos 5522, que nos ha dejado en Instagram un comentario que quiere que hablemos sobre los complejos. Es una persona con muchos complejos, pues vamos a hacer un vídeo con Sara sobre ese tema, castellanos Bueno, yo ahora os voy a dejar con Sara, prometo no interrumpirla, que me habéis regañado mucho, que interrumpa a los invitados, que no dejo hablar a los invitados. Pues prometo, hoy voy a dejar hablar a Tamara todo lo posible. Eh, lo primero, pues, preséntate Tamara. Y, y luego te dejo a vale, vale. para que no me regañéis más en los comentarios que me dicen que no que no dejo hablar a los invitados. Sí. Chao chao, Crilines, os dejo con Tamara. Hola, hola, buenas tardes. Soy tamara Ferracé, soy Georgiana uh, y en el día de hoy os quiero contarles sobre mi, mi experiencia aquí en España. Desde hace tres años llegué en España como estudiante. Uh, y la, la tarjeta de estudio de lo que yo tenía no me permitía hacer, uh, hacer trabajo, que no me permitía trabajar. Uh, y eso para mí era un modo frustrante porque quería uh, hacer, quería trabajar. Uh, pero luego me, yo hice prácticas, uh, conseguí prácticas en una empresa de startup. Uh, que me permitía compaginar con mis estudios en marketing. ¿Era en un Starbucks o startup. Startup. Me ya me callo, ya no me callo. No callo. Perdón, uh, Y pues uh, uh, durante ese, uh, este año, durante ese primer año, pues uh, no ha sido muy, muy fácil uh, porque lo pasaba... Muy mal, uh, por mis, uh, porque yo echaba de menos a mis padres. Pero después he conocido los lugares uh, donde yo hice intercambio lingüístico y ahí conocí con uh, mucha gente y en, también uh, diversas culturas. Y uh, pues. Uh, uh, el primer año, año en un ser... país debe ser muy duro, ¿no, Tamara? Sí, claro. En primer año, pues es uh, lo más difícil. Eh, a ver, primero y segundo año, segundo año es uh, la mitad de eso de un año es ya es, a ver, depende de la persona. Y... Sí. Tu experiencia, ver, es, es, sí. Hasta el primer año fue el peor, sí. pregunto. Sí, ¿no? Sí. Cuéntales por qué, motivo. Pues primer año es uh, como es país nuevo, la cultura, una cultura nueva y esos uh, los echas de, de menos a los padres y todo que no conoces a nadie, pero ya uh, la verdad, mi, ciudad, mi situación me mejoró uh, en segundo año. Uh, que <coughs> ya me ha, eh, había acostumbrado a ciudad y a país, y me, yo quería quedarme aquí, y pues. Uh, Así me informé uh, uh, cómo podría cambiar mi vida de mi, mi tarjeta de estudiante, lo de trabajo, y me informaron que podría uh, cambiar solo si resist, uh, decidí aquí tres años. Pues actualmente estoy trabajando como profesora de inglés, como uh, soy licenciada en uh, la Bibliología Inglesa. Tamara Brislin es bueno hizo vídeos con nosotros ya hace tiempo y tiene y habla, cuántos idiomas, hablas, Tamara? Cuatro idiomas habla cuatro idiomas y hizo un vídeo que lo tenéis aquí en el canal de PRIXLINE buscarlo cómo aprender idiomas rápidamente y os explica mirad qué bien habla el español pues así habla cuatro idiomas no te interrumpo más que me regañan que me dicen que no dejo hablar a los invitados vale, eso... adiós adiós perdón mi Tamara es que no, se me va, va. Ya, ya, perdona, ya perdona. terminé. no no ya. puedes seguir puedes seguir Vale, eso ese era mi resumen de mi, de mi vida, de mi vida aquí. Llevamos 5 sí. minutos 30, tenemos hasta 15 o 20. Vale, si, si queréis, uh, me podéis preguntar, uh, si tenéis preguntas, me podréis preguntarme. Pero escúchame Tamara, pues yo tengo preguntas. Sí, dime. Eh, ¿Cómo se encuentra ahora en España un trabajo cuando uno es estudiante y no tiene experiencia? Tengo otra pregunta, ¿dónde se puede encontrar ese trabajo? El tema del trabajar sin papeles o como becarios, ¿cómo está? Ahora te la repito despacio, ¿eh? vale. para que los vean de que vamos a hablar. Sí, vale. Ahora te voy de una por una. Mm -hmm. eh, pues eso, ¿cómo conseguir un trabajo sin experiencia? ¿Cómo está el trabajo para estudiantes en España? Y esas son las preguntas un poquito que tengo. Recuerdo a los Crislines, a los ella nació en Georgia, a los 13 años se fue a vivir a Moscú, su ah, madre a San Petersburgo. A San Petersburgo. No de ¿no? A Rusia. No, a Rusia. A Rusia, sí. Es que antes decía que había nacido en Rusia, pero es que nació sí, en Georgia. No, soy Georgia. Eh, escucha, su madre es médica. Médico. Su madre es médica. Su padre es geólogo. Hace tres años que no los ve. Porque está aquí aguantando en España. Pero le gusta España. Le he preguntado si quiere volver a Moscú y dice que no. A San Petersburgo. A San Petersburgo. Ay, sí, ¿cómo estoy? Quiero, claro, quiero ver mis padres, pero ahora es que como tengo. Pero... ¿Y por qué prefieres vivir en España o en, en San Petersburgo? Pero bueno, empezamos la primera pregunta. Vale. ¿Cómo se consigue trabajo sin experiencia un estudiante en Madrid, pues, año uh, 2019? Pues a ver, uh, lo de trabajo, si eres estudiante, pues uh, puedes buscar unas prácticas y hacer uh, las prácticas en una empresa. Y pues uh, la, de verdad, las prácticas es, uh, es más fácil a ver, fácil, no es fácil, pero uh, coge más en las prácticas y eso que tienes que buscar en unas plataformas, que eh, luego os voy a contar ya en videos que voy a hacer más adelante, os voy a contar sobre dónde, cómo buscar trabajo y en qué páginas eso, eso era Vale, pues eh, diles un poco esas páginas para los turisines que nos estén oyendo, que no tengan experiencia, que, estén, que quieran encontrar trabajo mm -hmm. que en Madrid o en España en general. Si tienes alguna página en mente, pues dísela hay ya, ya, ya como InfoJob, uh, uh, InfoEmpleo, Monster. ¿A ti cuál y... te ha funcionado mejor? A mí, si es que has usado alguna de ellas uh, estás Info trabajando sí. en el, tra el trabajo de profesora de inglés no costó? eso es aparte por tu sí. cuenta no, la en mi, no me en cuenta pero en otras ¿En ¿sabes sí, en la especial página? especializada en, uh, en profesores pues dísela dísela si la recuerdas Sí, Tú, todo lo que es. le puedas decir a los Pirilines, te lo van a agradecer. Porque hay mucha gente uh -huh. que nos sigue porque quiere que les ayudemos a encontrar trabajo, a sobrevivir en España. Por cierto, que hicimos otro, otro vídeo con Tamara de cómo sobrevivir en Madrid con poco dinero. Uh -huh. Os lo recomiendo también. Sí. Lo digo para los que no lo hayan visto. Escucha, sigo con la siguiente pregunta. O la de Página de los Profesores, ¿sabes cuál es? No, ¿Te recuerdas el... el nombre de la página para encontrar trabajo de profesor? No, vosotros solo ponéis en Google cómo encontrar trabajo como profesores o hay muchas páginas verdad. De... puedes vale. aplicarles. Dice, nos dice Jesús ahora en directo en el chat de YouTube, uh -huh. dice tendrás tendrás trabajo con tantos idiomas. Tamara, nos está diciendo oh, gracias Jesús por la pregunta. Sí, gracias responde a jesús te, que tendrá que con, con tantos idiomas dice para las sí, empresas ahora estoy, grandes, estoy, la, estoy actualmente estoy trabajando como profesora de inglés pero es que jesús rodríguez le agradecemos las preguntas nos está diciendo para las empresas grandes buscan gente con tantos idiomas es que gente con cuatro idiomas no es mucho tamara ah, pues eso eh, no es de verdad no es nada fácil porque ya estaba buscando estaba aplicando y no todavía es que no he tenido suerte. Estoy sí estoy trabajando actualmente como soy licenciada en filología y estoy trabajando en mi especialidad. De verdad. Así pues, claro, uh, mientras estoy también buscando así, pero de verdad eso ya como tengo trabajo y me esté realidad Hombre, yo ya estaba comentando una cosa que también se lo quiero comentar a todos vosotros que os saquéis el carné de conducir. Ajá hay mucho trabajo de conductor tanto de Cabify como de Uber. De Uber, sí. sí. Lo que pasa es que hay que tener carné de conducir. Pero en eso hay trabajo y ¿eh? da lo mismo del país que seáis. Tanto si sois de España como si sois de fuera. Pues la siguiente pregunta. Tamara, mmm, ¿hay trabajo para estudiantes en España y explícanos cómo es eso de que os dejan trabajar en plan de prácticas y no prácticas todo eso que tú sabes? No ha explicado uh, la pregunta, es? trabajo no, para no, estudiantes yo. en España. No, trabajo en ¿Cómo va el trabajo para uno que está estudiando en España? ¿Qué trabajos puede encontrar? Pues todo tipo de trabajo, sí. A ver, no depende de la persona. Si es español, pues eh, los españoles tienen más oportunidades, claro, encontrar uh, prácticas. A Pero a no, yo no estoy de acuerdo, perdona la interrupción, ya no interrumpo ¿Sí? más. Una chica que sabe cuatro idiomas, como nos dice Jesús por el chat, va a encontrar más trabajo a lo mejor que un español que solo sabe no, eso, un idioma No, eso, prácticas es más para los jóvenes, más cogen los jóvenes. Y. Que ellos, a ver, creo que sí es así. No sé, quizás quizá estoy equivocada, sí, pero. Prácticas es como. Uh, quien sale ya recién uh, graduados de la universidad. Y pues uh, en mi caso pues yo uh, teniendo mi tarjeta de estudiante yo podría, por ejemplo, hacer prácticas o trabajar. Si me dan contrato, puedo trabajar 20 horas o ahora, según ya los cambios en, en ley, puedo trabajar ya 40 horas. está diciendo jesús nuevamente en el chat en directo El que no esté suscrito al canal de Prisline, que se suscriba ahora mismo para poder preguntar en los chats en live Prisline siempre emite en directo nos está diciendo que eches el currículum en el corte inglés en el campo y en carrefour sí. que buscan gente sí. con tantos idiomas como tú ¿Qué le tienes verdad? que decir a sí. jesús tamara jesús, ya, ya he hecho he hecho mi currículum en todos los lugares en grandes empresas en pequeñas empresas pero el problema es que en mi situación es que ahora me dicen que tengo que tener primero el número de seguridad social. Sin eso no me dan de ningún lado contrato. Eso es lo más importante, tener número. ¿Y qué hay que hacer para tener número? aquí no, no, no puedes hacer nada es porque que yo creía que el número te lo dan cuando encuentras el primer trabajo pero si está encontrar el primer trabajo te no, piden muchas, un número aclara eso que no muchas lo sé yo, personas Tamara. muchas empresas ya piden el número ya es el, muchas empresas ya me iban a coger pero cuando ya uh, yo les contaba que no tenía número de seguridad social le echaban atrás así que pues gracias a dios ahora Encontré unas, un trabajo que me permite de verdad pues, trabajar sin, uh, sin número de seguridad social. Y ¿Alguna recomendación que desde tu gran experiencia, ya, ya ves que estoy interrumpiendo lo mínimo? ¿eh? O sea, lo mínimo de lo mínimo. ya no sé, vamos, es A que me regañan re en los comentarios, me dicen que no interrumpo Ya, interrumpes menos. ya, ya interrumpe? No, pues no, sí. no te interrumpo, sigue tú. No, no, no, no, no. Sigue tú, no, no, dime, sigue, sigue no, no no, no, no, no. Que luego me regañan, sigue tú, sigue tú. <risa> no, yo, no, no, no. Yo... me dicen que interrumpo menos, me están regañando, estoy interrumpiendo. No, os la dejo. <risa> por mi parte ya, ya termine mi... mi entonces ya no es interrupción bueno, no, no, favor. eso vale. no es interrupción entonces, no, no, vale, perdón ya, ¿me puedes, uh, hacer, no, que yo te iba a decir preguntas. pero se me ha olvidado lo que te iba a preguntar pero bueno, como va, vas a venir más este año no hay canal, no, Tamara no, nos ha tenido muy abandonados mira, este si quieres en... una cosa el próximo domingo el siguiente que hay libre para emitir en directo el domingo 9 ¿Sí? si te parece el domingo 9 como vamos a traer a un chico de Colombia sí. pues si te parece Mira, me quito yo de en medio y tú eres la entrevistadora. Vale. Y tú le entrevistas al chico de Colombia que está estudiando, o sea, está aquí en Madrid, trabajando y estudiando. ¿Le entrevistas? ¿Te parece vale. buena idea? Vale, vale. el domingo 9 a, a esta hora en directo, Tamara va a entrevistar a un chico de Colombia que vive en Madrid. Vale. ¿Vale? Y así respondemos a Armídez y a Richard y a todos los que nos habéis preguntas. Que bueno, pues por mi parte no tengo más que preguntarte si quieres porque lo hemos hablado todo. Os aconsejo una vez más que os veáis el vídeo que tenemos con Tamara de cómo aprender idiomas rápidamente. Mira, se lo puedes decir rápido para ellos. ¿Qué a consejos darías bueno. para aprender tres, cuatro idiomas como hablas tú? Más o menos rápido. Más o menos. Sí, a ver, consejos. Primero hay que, hay que integrarse en, en el idioma, en en el idioma lo que el idioma uh, que queréis aprender por ejemplo inglés tienes que leer muchos libros hay que ver videos, escuchar y sobre todo es, es muy importante claro, encontrar a una persona que de verdad quería hablar con nosotros y, y practicar el idioma con nosotros. Y por eso hay, existen muchas, muchos intercambios lingüísticos como lo había contado ya uh, desde mi punto de vista. Ya os conté que encontré unas um, Intercambios lingüísticos, donde hay muchas, muchos extranjeros, muchas personas interesantes de diversas culturas uh, que vienen ahí y practican el idioma. Y eso de verdad os ayuda muchísimo. Eso es mi experiencia. Camara nos decía en ese vídeo, pero no, que ella sobre todo nos hacía la, estudiar la teoría del idioma y luego salía a la calle sí. y se ponía a practicar lo que había estudiado ese día es cierto o no? no, no nada, con, OK, con sí. familiares, muy la, importante, sí. O sea, estudiaba digamos en casa pero todos sí. los días de lunes todos a domingo, los días. de lunes Hay a estudiar, domingo verdad? Sí. estudiando en casa y luego saliendo a la calle a practicar cuando empiezas a estudiar idioma tienes que estudiar todos los días sin interrupción y practicarlo también todos los días verdad? Y practicar con, todos los días con nativos del país, Sí. es lo que nos dice en ese vídeo buscarlo como estudiar idioma rápidamente Oye, ya para terminar nos ha dicho Jesús. Dice sí, nos dice Jesús ahora en el chat. Pero el primer trabajo te hacen ya el contrato y todo. Ya te mando el número de seguridad social. Nos lo dice Jesús. Es que no soy experto en seguridad ah. social, pero que por lo visto creo entender en el comentario. Mira, priles. ¿sí? No sé si lo leéis bien, pero bueno, que nos dice sí. que en el primer trabajo ya te dan el número. Aunque claro, tú dices que las empresas te piden el número, sí, pero claro. es que bueno, nos dice Jesús que en el primer trabajo ya en ese en ese momento te hacen el número. No sé, y ya se te sea, queda para siempre. Puede que sea así, yo. Yo no sé, de verdad, vale. es que me pedían siempre. Pues tú cuando eso dile, mire, es que como nunca he trabajado, no tengo número, pero ustedes saben, cuando empieza a trabajar, ya en la ciudad social me da un número. Quizá y ya para ese para número los... me lo quedo Es que pero, yo creo que sí. Quizá es así. para los españoles es. No, no, yo creo que es así para todos. Hombre, tiene, creo. Bueno, no sé, ¿no? siempre que puedas trabajar, claro. Eh, claro, tienes que tener permiso de trabajo. Eso es otra cosa. Sí. Pero bueno, lo profundizaremos en futuros vídeos. Si quieres añadir algo más, señorita Tamara. No. no ahora ahora verdad? nada. De verdad, de ¿Te verdad, de te, no? te he interrumpido mucho para los trilines? No. <risa> ahora. Lo había... de verdad. Lo hoy, hoy he estado... Hoy he mejorado. Bien. He mejorado. Hoy cortaste ¿no? bien. Sí. He más, ¿no? Bueno, sí, vale. Sí. Es que. Prilines también interrumpo un poco, hombre un poco soy así, pero es que por otro lado también para que vale, se haga todo más dinámico Pero yo voy intentando mejorar, muchas gracias Tamara, te vemos gracias. el domingo 9 sí, ¿vale? vale, vale, muchas gracias, gracias muchas gracias, Hasta luego, chao, chao, chao, chao, chao, te dejo a ti la primera chao, chao